San Alfonso María de Ligorio dijo. No creamos que hacemos demasiado para alcanzar la salvación eterna. Ninguna seguridad es demasiada, dice San Bernardo, cuando peligra la eternidad. No hay seguridad que baste para evitar el infierno. Para conseguir nuestra salvación, es preciso que nos resolvamos a emplear los medios convenientes. Nada vale en ciertas veleidades, nada vale decir, lo haré después. El infierno está lleno de almas que decían después, después, y entre tanto les sorprendió la muerte, y se perdieron.